Bienvenidos a todos y a todas a este seminario y bienvenidos a La Rioja Virtual, porque pues por las situaciones que estamos, pues esta es la mejor forma ¿no? de, de, de poder hacer las actividades. Eh, yo quería primero empezar agradeciendo a en España, porque este seminario es gracias y se ha podido realizar gracias a ellos, con nuestra colaboración, pero vamos, el, el mayor trabajo lo han llevado en la espalda a ellos. Entonces, desde aquí agradeceros vuestra, eh, vuestra ayuda. Eh, hoy el seminario, como ya nos ha dicho Marcelo, vamos a trabajar los modelos de bienestar, el cómo intervenir con las familias más vulnerables y sobre todo y lo más importante, que a mí me parece que es básico, que es el trabajo en red. Eh, real, realmente yo creo que los resultados y el éxito eh, eh, llega cuando la administración y el tejido asociativo trabajan de la mano. Eh, cara a, a compartir el conocimiento que tenemos unos y otros y por lo tanto es esencial para conseguir ese estado de bienestar que tanto buscamos y que tanto y por el que tanto trabajamos. Eh, en La Rioja, partir de un dato, son 47.000 personas las que según el informe AROPE están en situación de pobreza y exclusión. Ya es un, un dato importante como para poder llegar a, a esa a ese trabajo en red y al poder colaborar conjuntamente porque eh, al final eh, son personas que están sufriendo, son familias que están pasando por una situación complicada. La llegada del COVID no lo ha mejorado, al revés, creo que esos datos se multiplicarán en el informe AROPE del año que viene y por lo tanto, sobre todo tenemos que ser efectivos, tenemos que ser ágiles, porque la administración y los propios procesos eh, rentabilizan, no, rentabiliza, no eh, hacen que los procesos sean lentos. ¿no? Y las personas eh, vulnerables sufren en el día. No, no, no podemos eh, ni dejar a nadie atrás, ni podemos eh, eh, eh, ser, ser lentos ¿no? en, en dar ese en dar ese, ese apoyo a las personas más vulnerables. Eh, y como bien dijo eh, bueno, una persona que conozco, nadie sabe más que todos juntos. Entonces, pues realmente creo que la clave en, en, en el trabajo conjunto y en, y en poder ser ágiles y efectivos. Y hablando de, de efectivos y de conocimiento, voy a pasar a... a... A presentar a, al presidente de APN España, Carlos Suías Rodado, es eh, un buen líder dentro de APN, que nos lleva y nos, y nos, nos lleva a buen puerto. ¿no? Es una persona con mucho conocimiento, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Es experto en evaluación, programación y supervisión de políticas de inclusión social. Lleva más de 20 años en el, en el trabajo con la integración de las personas en situación de exclusión. Actualmente, como ya os he dicho, es el presidente de, de APEN España, de la red europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y vicepresidente de Políticas Sociales y Agenda 2030 y Asuntos Europeos dentro de la plataforma del tercer sector. Y ya si nos vamos a Europa, es también miembro del Comité Ejecutivo de APN Europa y desde el 2018 es nuestro presidente de la, dentro de la red a nivel europeo. Creo que una persona con mucho conocimiento, mucha, mucha mochila y mucha trayectoria y que paso la palabra a, a Carlos. Gracias. Gracias, Silvia, para decir que tengo mucha edad, cuando decir que ya estoy vacunado con las dos dosis es suficiente. No hace falta añadir tantas cosas. ¿no? O sea, muchas gracias de todas maneras. ¿no? Y, eh, y agradecer a la red de La Rioja el que haya propuesto este, este seminario. ¿no? Además, una red que está tomando vuelo, que está impulsando el, la, el trabajo en común entre las entidades y el trabajo en común con las administraciones, ¿no? que es importante. Y también tenemos que animar a que intraadministración también colaboren entre ellos, ¿no? porque muchas veces pensamos que la colaboración debe de ser pues, entre sectores, eh, el sector eh, no lucrativo con, el, la, con la administración, incluso con el sector lucrativo pero también intra entre consejerías, entre ayuntamientos, administración regional, con la administración estatal. Digamos que todos tenemos que tratar de, de, de mejorar la coordinación en el mejor de los casos. ¿no? Eh, eso es, es especialmente necesario. Primero quisiera dar las gracias, por supuesto, a todos los compañeros, tanto de APN España como de APN La Rioja, que se van a implicar en el seminario, que se han implicado en el seminario, pero permítanme especialmente esto de a Graviera Jorquera, que llevaba mucho tiempo sin verla y me, y me agrada mucho que esté hoy aquí con, con nosotros, también a Paula María Álvarez y a Pablo González, que van a estar en la, en la segunda, en la tercera mesa, y luego también a Marina un, un saludo a Carmen Flores y a Juan Antonio Zamora que se han brindado a poder ayudarnos a, a hacer esta reflexión en la que estamos, estamos inmersos. ¿no? Ayer la ministra Ione Belarra presentaba de la, el arranque de los trabajos para una ley de diversidad familiar, esto es, es, algo, es algo importante, y hoy nosotros estamos hablando con un modelo de bienestar social, trabajo en red e intervención social en familias vulnerables. ¿no? Y luego tenemos que decir familias vulnerables, el término familias no es porque sean muchas, sino también porque son muy diversas, ¿no? Por lo tanto, hay que tener eh, cuidado con de, de cómo intervenimos. Y luego también la necesidad ¿no? de, eh, de observar cómo los profesionales se enfrentan a, a estas intervenciones, ¿no? eh, desde la red trabajamos especialmente con nuestros encuentros de participación, con personas el, con experiencia en pobreza, para ver cómo, cómo se sienten, cómo, cómo perciben esa interrelación con las administraciones, qué tipo de políticas quieren, pero también cómo quieren cuando se produce intervención, que muchas veces son intervenciones invasivas, tienen que, algunas tienen que ser así pero eh, de, de, su entorno, de su entorno familiar de su entorno en el entorno de su hogar además no pues cómo, cómo eso se hace ¿no? y se hace de la mano precisamente con las propias, con las propias personas no y también eh, y últimamente estamos trabajando en el ámbito de cómo eh, nos relacionamos con la administración cómo se relaciona la administración y hay un término que a mí últimamente me preocupa que es el que podríamos llamar de violencia administrativa ¿No? Y, eh, y no me, y no quiero decir con esto que hay una mala voluntad por parte del administrador, sino simplemente cómo se sientan las personas muchas veces cuando se relacionan con la administración, cuando se intervienen con ellos. ¿no? Eso por un lado. Y por otro, muchas veces también con los profesionales de las entidades sociales tenemos que profundizar en ese trabajo con las, eh, con las distintas familias, conocer las distintas situaciones. No todo es. Eh, eh, aquí no, puede, no tenemos recetas uniformes, sino que verdaderamente tenemos que hacer actuaciones ad hoc con la situación de cada una eh, de las familias. Y claro, esto también está vinculado con el estado del bienestar que tenemos, con los distintos niveles administrativos que tenemos, eh, con cómo nos relacionamos el tercer sector con la administración eh, regional. En definitiva, tenemos una gran cantidad de retos ¿no? para ver cómo, cómo evolucionamos. Y luego también decir que la COVID-19 eh, también nos ha hecho... Ha hecho aflorar muchas cosas que antes estaban estaban menos, que se veían menos, ahora se ven de una manera mucho más clara, pero también es verdad que han llegado familias, han llegado personas, han llegado a, a los recursos sociales que no estaban habituadas a ellos y a lo mejor esto sí detectan determinados usos que no eran los mejores ¿no? a la hora de tratar y de relacionarnos con las personas. ¿no? Por lo tanto, eh, nos pueden ayudar también estas familias, nos pueden ayudar a mejorar la intervención, no solamente con ellas, sino con todas las que ya estábamos interviniendo. Yo creo que es importante también que pensemos nosotros, que nos autoanalicemos y que veamos la manera de poder hacer las cosas lo mejor, eh, lo mejor posible. Y hablando de familias eh, vulnerables, eh, hay que tener en cuenta ciertas situaciones y, y no podemos de, dejar de olvidar eh, una cuestión. Si el 25%, en España tenemos un 25% de tasa de pobreza aproximadamente, en, eh, si hablamos por ejemplo de familias monoparentales, que en más de un 80% son eh, monomarentales, ¿no? eh, ahí estamos en, estamos en el 46-47%, ¿no? por lo tanto, eh, tenemos, ahí tenemos un una diana clara en donde tenemos que actuar, donde tenemos que intervenir, tenemos que mirar, pero por ejemplo familias que tengan eh, personas con discapacidad, también hay que intervenir de determinada manera, tengan ten ustedes en cuenta que en todos los indicadores, las personas con discapacidad están peor en el ámbito de pobreza, quiero decir, en el ámbito de pobreza todo, en todos los indicadores, las personas con discapacidad están peor que las personas eh, sin discapacidad por lo tanto, es importante pero luego hay una cuestión de género en todos los indicadores de pobreza, en todos, sin una sola excepción, la mujer está peor que el hombre. Por lo tanto, cuando hagamos este tipo de intervenciones, cuando hablamos de estado de bienestar, cuando hacemos propuestas genéricas, tenemos que partir de esas realidades, ¿no? Porque si no, podemos estar dando respuestas genéricas que a una parte de la población le pueden estar eh, no solamente no ayudando, sino a lo mejor precisamente incidiendo en esa situación que, estamos, eh, que, que está más, más debilitada. No digamos ya, con población migrante, con población, como en la comunidad gitana, que además tiene unos indicadores de pobreza, exclusión, mucho más importantes. Por lo tanto, creo que es importante lo que estamos haciendo, estamos haciendo hoy, tenemos que revisarnos. Además, estamos en un momento en el que se están lanzando determinadas propuestas importantes, como por ejemplo la que he dicho antes de la ley de diversidad familiar, pero también es cierto que eh, a finales de este año se quiere también impulsar una ley básica de servicios sociales a nivel estatal y eso también nos tiene que llevar a ver cómo se sigue haciendo la intervención, nos, tiene que hacer, eh, eh, nos va a hablar de qué estado y qué modelo de bienestar social queremos para, para este país. Arrancamos, este es un, un paso que damos más, no es el primero, se han dado ya muchos, no es el primero, pero sí es un paso en un contexto especialmente importante y especialmente delicado. Espero que tengamos una buena mañana, espero que tengamos una, eh, una inter, un, unas intervenciones que seguro nos van, a, nos van a ayudar a la reflexión y esperemos que en este proceso de reflexión que ya tiene, se ha marcado de aquí a finales de año para redefinir, en definitiva, todo lo que está haciendo su actuación y las recomendaciones para las entidades sociales y también para las administraciones, esperemos que este contribuya de una manera decisiva. Muchas gracias y buen trabajo. Y yo no sé si tengo que dar la palabra a alguien o no. A mí nadie me ha dicho. ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Silvia, eh, por vuestras palabras. Y si os parece, pues ya pasamos al, um, al primer panel. A la ponencia Marco eh, José Javier López, director de APEN España. Eh, cuando puedas, pues te cedo la palabra para que podamos empezar con la, con la ponencia. Pues, gracias, Marcelo. Gracias, Silvia, Carlos, por la bienvenida y la introducción. Y gracias, Gaby, Gabriela, por estar con nosotros en esta, en esta sesión. Buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, pues vamos a contar ahora con una ponencia introductoria, una ponencia marco que va a hacer una mirada a la vulnerabilidad social de las familias, en situación en que ahora mismo vivimos, ya ha comentado anteriormente Silvia y Carlos la situación de especial vulnerabilidad que tienen no solo las familias sino determinadas situaciones que se dan en familias, con la perspectiva de género y también sabemos que las familias, las cuestiones de a más hijos más riesgo de pobreza y esto se, se concentra especialmente en aquellas familias que, son, que tienen monoparentalidad, monomarentalidad, que decimos nosotros, porque es en aquellas familias, especialmente donde hay mujeres, donde más se reproducen esos, esas situaciones. Para ello tenemos y hacernos una visión breve, le hemos pedido, pero que también queremos contar con ustedes posteriormente para que haya cierto debate, preguntas y que pueda respondernos Gaby, pues, eh, pues contamos con Gabriela Jorquera. Ella en estos momentos, eh, aunque es eh, trabajadora social de formación, ella en estos momentos es consejera en el Alto Comisionado de Pobreza Infantil, por lo tanto conoce bien en estos momentos lo que está ocurriendo en las familias y, eh, y en la infancia, en los niños y niñas. Pero también tiene una, una amplia experiencia en el sector social. Ella anteriormente a ser consejera en el Alto Comisionado, a en el Alto Comisionado, estaban las tareas de sensibilización y políticas de infancia en Save the Children y, no, y, en, y también... Fue compañera, en eso nos congratulamos por su trabajo excelente que realizó, fue coordinadora técnica en EAPN en Madrid y también colaborando y, y realizando trabajos para, para EAPN España a distintos niveles territoriales, desde el ámbito autonómico, local, hasta el europeo. Y ella, lo, y lo van a ver, y ya le voy a dar la palabra enseguida, eh, es una excelente comunicadora, con lo cual eso lo van a comprobar ahora mismo y tiene amplia experiencia en el tema de como docente, en materia de trabajo social, infancia, familia, pobreza, y también ha sido colaboradora y autora en múltiples informes, artículos y publicaciones. Como lo importante es ella, yo ya le voy a dar la palabra. Eh, Hará una intervención alrededor de unos 25 minutos aproximadamente, y después eh, queremos tener un, un debate eh, con el cual cualquier pregunta, como ha invitado Marcelo, pues eh, o bien oralmente levantando la mano para saber quién, quién pregunta o a través del chat no lo pueden realizar. Pues Gaby, muchas gracias por estar con nosotros y, y cuando quieras. Buenos días, se me escucha, ¿no? Sí. Buenos días, eh, muchísimas gracias por la invitación. Yo, cada vez que EAPN llama, eh, cada vez que EAPN dice, ven. Yo lo dejo todo, porque siempre es volver a al a casa y a la familia. Eh, así que nada, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces. Ay, vamos a ver, hay que compartir pantalla. Después de todo este tiempo de, de vida de Zoom, aún se ve la presentación, ¿no? Perfecto. Eh, bueno, como, como había dicho, J, a me han pedido eh, hablar, hacer una breve reflexión, que intentaré que sea breve, pero esto no, puede que vaya más allá de mis posibilidades. Eh, a la vulnerabilidad social de las familias en el contexto eh, actual. Y lo primero que tenemos que tener. Eh, o sea, hablar del contexto actual implica hablar de la pandemia, implica hablar de la crisis sanitaria y de las consecuencias que nos ha dejado. Ahora, para eso, para poder ver cuál es el impacto que la pandemia ha tenido sobre los hogares, sobre la familia, eh, tenemos obligatoriamente que echar una mirada un poco atrás, porque eh, si hay algo que la pandemia eh, ha hecho es ser una lupa que ha aumentado eh, las desigualdades que ya existían. ¿No? Y en esto eh, creo que ha sido el, el, la principal consecuencia de la, de la pandemia. Ha magnificado las consecuencias sanitarias, pero también sociales, económicas eh, y de bienestar para aquellos que ya vivían en las peores condiciones. Y es que el estado de salud, el hecho de que nuestra salud sea buena o mala, depende en gran medida de nuestras condiciones de vida. Esto es lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. Es decir, nuestra salud depende en una parte muy importante de eh, los recursos, las condiciones, el entorno en el que nacemos, crecemos, nos enfermamos, trabajamos, envejecemos. Eh, pues todas estas circunstancias son los determinantes sociales de la salud. Y la pobreza y la desigualdad son un determinante social de la salud tremendamente importante. Y esto lo vemos en este gráfico. Eh, que me parece que es muy interesante, muestra algunos factores de eh, riesgo de enfermedades cardiovasculares por clase social. A la izquierda de los gráficos vemos la clase social 1, que son eh, profesionales, administradores, funcionarios, ¿no? las clases sociales más altas. A la, a la derecha del gráfico vemos la clase social 6, que son trabajadores elementales, es decir, va, los gráficos van de clases sociales más altas a clases sociales más bajas. Y aquí lo que vemos es que en todos los factores de riesgo eh, para enfermedades cardiovasculares, eh, las clases sociales más altas tienen riesgos muchísimo menores. Es decir, a medida que disminuye la clase social, aumenta el riesgo de todas estas enfermedades. Me parecía especialmente interesante este gráfico también, eh, porque muchas de, estas, eh, de estos factores, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, son también factores de riesgo para, eh, para cursar eh, gravemente la COVID, es decir, cada uno de estos factores implica que quien se contagia de COVID tiene mayores probabilidades eh, de acabar en un UCI, ¿no? De, de eh, cursar la, la enfermedad muy alta, con lo cual aquí ya tenemos una primera eh, una primera eh, un primer apunte que para las personas que tienen eh, que, que viven en en entornos eh, pobres que padecen eh, pobreza tienen una mayor eh, una mayor probabilidad de experimentar algunas pobrezas, que le, de, de experimentar algunos factores que van a hacer que eh, vivan con más riesgo la, la, la COVID. Aquí también hay un factor de género, aquí vemos el mismo gráfico eh, por género, y vemos que la pendiente para, para las mujeres es más perfecta, la relación entre clase social y enfermedad, excepto en el tabaquismo. En el tabaquismo los varones son... Eh, los que tienen unas prevalencias mucho, mucho más acusadas. Estas, eh, estos factores, además, los empezamos a observar desde la infancia, nosotros desde el alto comisionado para la pobreza infantil, este es un, este es un factor de especial, especial interés. Eh, este es un gráfico que aparece en el informe de Aladino eh, 2019, que es el informe que hace la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, eh, que muestra la situación ponderal de los niños entre 6 y nueve años. Y aquí vemos cómo los niños que viven en familias con rentas, con las rentas más altas, eh, padecen, perdón aquí, con las rentas más altas, padecen eh, la mitad de obesidad que aquellos niños que, padecen, eh, que viven en hogares pobres. Es decir, esta, este gradiente social de la enfermedad que si eres pobre tienes más probabilidad de enfermar empieza desde los primeros años de vida, no solo en la obesidad en este estudio de Ana García Altej y Neus Carrilero incluye a toda la población menor de 15 años residentes en Cataluña y hacen un seguimiento a las historias desde el 2014 a 2017 es decir, es una muestra de casi un millón y medio de niños se analizaron 29 patologías eh, por nivel socioeconómico y por sexo. Y lo que observamos es que en 25 de las 29 patologías se observa un gradiente social claro. Es decir, los niños y niñas que viven en hogares eh, pobre, experimentan una mayor probabilidad, en algunos casos una probabilidad mucho más alta de padecer 25 de estas 29 enfermedades. Y aquí tenemos eh, obesidad, que ya la habíamos visto, pero también eh, tuberculosis, traumatismo, trastornos de ansiedad de adaptación, eh, bajo peso al nacer, etc. El estudio estima, y además esto me pareció especialmente interesante, que si toda la población infantil hubiera tenido el mismo estado de salud que la clase media, eh, se habrían evitado más de 140.000 procesos patológicos. Es decir, pensar en, con 140.000 enfermedades menos, eh, no solo la cantidad de recursos que se hubiera ahorrado, sino también eh, la merma en el bienestar y el sufrimiento de estos hogares y sus familias. Bueno, esta es la relación entre salud y pobreza, y sobre esta es, eh, relación fundamental eh, sobre este círculo vicioso entre salud y pobreza es que aterriza la COVID-19. Y ya sabemos que las personas pobres tienen peor salud, que tienen más riesgo de enfermedad, y esto también opera para la COVID-19. Es decir, eh, se enferman, eh, tienen una mayor probabilidad de, de, de, de contagio las personas que viven en situación de pobreza. Y esta y esta diferencia es injusta y es evitable. En un estudio que publica el Fondo Monetario Internacional a inicio de año, eh, estimaban que, eh, esto eh, eh, a nivel mundial, de los hogares más ricos, el 10% eh, iba a haber eh, atravesado, por el eh, haber padecido coronavirus. Este porcentaje en los hogares pobres es más de la mitad. Eh, es, esta es la diferencia eh, que, que, que nos debería, eh, que nos debería mm, llamar a la, a la acción. ¿Por qué las personas que están en situación de pobreza han enfermado más y probablemente también han cursado eh, con, con mayor frecuencia peores, eh, peores mm, cursos de la, de la enfermedad? Una de las razones es esta, aquí vemos la probabilidad de teletrabajar, estos son datos de la OCDE, de la OCDE anteriores a la pandemia, son, aquí vemos las probabilidades, la, sí, la, la posibilidad de teletrabajo que tienen los trabajadores dependiendo del sector económico, aquí arriba, y del tipo de ocupación. En el punto rojo, el, este punto rojo significa el salario, y lo que vemos es que eh, mientras más elementales son las ocupaciones eh, y y mientras más bajo es el salario, menor posibilidad de teletrabajar hay. Con lo cual, eso ha implicado que las personas eh, que tienen menores rentas también han ha estado más expuestas al contagio. Pero además, las personas que viven en pobreza han tenido menos recursos de información, económicos y materiales para poder implementar los cuidados y las recomendaciones eh, Hablamos en algún momento del coste que tenían las la mascarillas, eh, pero también de las posibilidades, por ejemplo, de aislarse, si alguien mostraba síntomas, eh, de aislarse dentro de un hogar, dentro de casas pequeñas, hacinadas y en malas condiciones. Las personas que viven en este tipo de vivienda, que son en su mayoría personas que están en pobreza, tenían por lo tanto menor posibilidad de protegerse cuando uno de sus miembros eh, mostraba, eh, mostraba eh, síntomas de la enfermedad. Entonces, eh, lo que tenemos con esto es que esta crisis, que ha sido sanitaria de una manera, de una naturaleza muy distinta que la crisis anterior de 2008, eh, en algo se parecen, y es que han afectado desproporcionadamente a los hogares más pobres. Esto no solo en España, esto es eh, cuando eh, miramos en los distintos países es un patrón que se ha repetido. Estos es son datos de la Comisión Europea que muestran eh, la pérdida de ingresos por renta, porque, bueno, eh, el, no solo eh, las personas en pobreza han pagado las peores consecuencias en términos sanitarios eh, de, la, de, la, de, la, de la crisis que, que hemos vivido, sino también eh, han, han pagado también mayores eh, consecuencias eh, económicas y sociales. Y entonces aquí vemos cómo, vemos grupos, eh, grupos de renta, el naranjo son las rentas más bajas, el naranjo más clarito las rentas medias y eh, en el color más, más clarito vemos a las rentas altas. Y aquí vemos como en todos los países la pérdida de renta se ha concentrado en aquellos que menos tienen. Y aquí los eh, informes de las distintas ONGs que han salido durante este tiempo muestran exactamente el mismo patrón. Eh, quienes más han sufrido la pobreza son las personas más pobres, en especial. Los jóvenes, eh, las mujeres, eh, jefas de hogar, eh, madres de hogares monomarentales, eh, los hogares con hijos a cargo, los eh, trabajadores eh, en condiciones de precariedad, y esto quiere decir eh, que trabajan eh, sin contrato o con contratos temporales, muy vinculados eh, al sector servicios y de, y de turismo, y con, en economía informal y con contratos precarios. Pero además hay otra dimensión más que debemos mirar, y es que las consecuencias no solo... Eh, han afectado a la salud física, sino también a la salud mental. Y esto, eh, para, pues, para el ámbito de los cuidados en el que nosotros trabajamos, es especialmente importante, porque la pandemia ha tenido efectos enormes en la salud mental de la población. Esto ya lo sabíamos al inicio del confinamiento, eh, leíamos los estudios eh, que mostraban cuáles habían sido los efectos en los niños y en los jóvenes en los países eh, eh, del de Asia que habían pasado por confinamientos en las anteriores eh, pandemias que no habían llegado a, a, a ser eh, pandemias mundiales. Y lo que veíamos es que se había registrado un empeoramiento muy importante en la salud mental de niños y jóvenes que habían estado confinados. Eh, y ahora, tras la pandemia, empezamos a registrar en los indicadores un empeoramiento eh, de, de la salud mental, de la infancia y de la, y de la juventud. Que ha afectado también. Que, que nos ha afectado a todos. Eh, pero es cierto que, como tantas cosas en esta vida, no nos afecta a todos por igual. Y aquí deberíamos eh, hablar de las diferencias de género, porque lo que los estudios hasta ahora nos muestran es que eh, los efectos en salud mental han sido mayores para las mujeres, para las eh, personas que tienen una relación más, eh, más inestable con el mercado laboral trabajadores con contratos precarios o, o en el sistema eh, o que trabajan de manera informal eh, y lo que se ha observado es que hay mayores trastornos del sueño mayor estrés eh, la sensación eh, de, de no poder enfrentar la situación que se está que se está viviendo bueno pero esto esto es el contexto. Esto es lo que eh, de, eh, podemos decir que es eh, el efecto que la pandemia ha tenido sobre, eh, sobre la, la población, eh, en, en espe especialmente la población eh, que está en situación de pobreza y exclusión pero es que también teníamos que hablar de las familias, ¿no? que aquí lo he puesto en, en mayúsculas. Y, y es que las familias tampoco son iguales. Entre todas Y lo que vemos aquí, eh, os pongo en el gráfico las tasas de pobreza de los hogares, eh, bueno, el, las, las tasas de pobreza infantil según el tipo de hogar. Eh, y aquí vemos cómo las familias monomarentales presentan eh, tasas de pobreza muchísimo más altas que otros tipos de hogar. Seguidos de cerca por aquellas, eh, aquellas eh, familias y aquellos hogares que tienen, eh, que tienen eh, más de tres niños. Y también, y esto es siempre interesante de mirar, eh, el, el tipo de hogar que en el INE nos ponen de otros, que es, pues, otros tipos de hogares que también tienen tasas de pobreza muy altas. Y si os parece, os voy a eh, comentar algunos de los resultados que hemos sacado en un estudio que hemos hecho sobre familias monoparentales y que nos va a ayudar a mirar un poco mejor esta, esta barra. Eh, lo que sí quiero que quede como... como eh, como apunte de esto, es que los hogares, no to, algunos hogares empezaron, enfrentaron esta pandemia en peores condiciones. Aquí vemos, eh, cuando hablamos de hogares monomarentales, que tenemos alrededor de 1.900.000 hogares monomarentales, hablamos de tipos de hogares enormemente distintos. Y esto es muy, muy importante, porque es muy difícil eh, pensar y planificar eh, políticas, medidas o programas de atención si no conocemos bien a la población a la que estamos dirigidas. Y hablamos mucho de hogares monoparentales, pero es cierto que dentro de los hogares monomarentales hay tipos muy distintos con necesidades eh, también muy diferentes. Dentro de este 1.900.000 que decíamos de hogares monomarentales tenemos que eh, para nosotros, una cosa especialmente eh, importante es mirar cuántos de estos tienen niños a cargo, es decir, a niños menores de 18 años. Y vemos que algo menos de la mitad, eh, 890.000 hogares, eh, tienen eh, niños y niñas menores de 18 años. De estos, eh, dos tercios más o menos son hogares monoparentales simples. ¿Qué quiere decir esto? Que vive en más de un 80% una mujer con sus hijos. Pero un tercio. Eh, son hogares monomarentales, pero no, no tienen esta configuración porque viven con otras personas. Eh, comparten eh, hogar y vivienda eh, con, eh, con personas que pueden ser sus familiares. Y que, de hecho, aquí están mal las cifras. Eh, aquí son 234, abajo son 45. 45 viven con otras personas, es decir, viven en eh, hogares compartidos, eh, de, se alquilan habitaciones, etcétera, o viven con amigos. Eh, o con personas, digamos, de, de fuera de su familia, cualquiera sea la afiliación Y una parte muy importante vive con otros familiares, con abuelos, con hermanas, con eh, tíos, etc. De estos 234, 184 son hogares multigeneracionales, es decir, hay abuelos, padres y niños. Eh, y es interesante, porque como vamos a ver más adelante, eh, los hogares eh, que están que se juntan con otros, eh, lo hacen para poder cuidarse mejor, porque su situación económica de precariedad también es mucho más grave. Eh, y un 50.000 eh, 50 50 de estos hogares eh, son dos núcleos, eh, son dos hermanas viviendo con sus hijos en la misma vivienda, ¿no? O sea que no hay, son de la misma generación, aquí hay tíos, hermanas, cuñadas, etc. Esto es sido un esquema rápido eh, de cuáles son los tipos de, de, de hogares que nos podemos eh, encontrar y que vamos a ver ahora algunas de las características básicas de estos hogares. Eh, en el estudio, que lo pueden consultar en la página web del alto comisionado, vemos, tenemos más detallado por nivel educativo el, cómo son estos hogares, cómo llegan a la monomarentalidad, se puede llegar por divorcio, se puede llegar siendo soltero desde, eh, desde el inicio, etc. Pero esto me pareció especialmente importante, aquí lo que vemos es eh, el... La situación laboral del, del adulto a cargo del hogar. Y aquí lo que vemos y, y la conclusión eh, más interesante es que el eh, mayor nivel de precariedad lo encontramos en eh, los núcleos eh, monomarentales en, en mono eh, con otras personas. Las madres de hogares monomarentales simples, además, miran las dos primeras barras. En la primera barra eh, son hogares monomarentales, aquí hay una mujer a cargo. En el segundo eh, es un hombre a cargo del, del hogar, que sabemos que son eh, una, una cantidad de hogares mucho más pequeña, pero es interesante mirar cuáles son eh, las diferencias entre estos dos tipos de hogar, cuando el jefe de hogar es un hombre cuando la jefa de hogar es una mujer. Porque lo que vemos es que cuando la jefa de hogar es una mujer en un hogar monoparental siempre sufren tres veces más empleos parciales que los varones en casi el doble de paro. En caso de los núcleos monomarentales, si comparamos cuando, cuando monomarental es madre y monoparental es padre, vemos el mismo efecto. Eh, tanto el paro como la parcialidad afectan de manera mucho más importante a aquellos hogares que son, eh, que, cuyo eh, adulto a cargo es una mujer. Aquí vemos además las tasas de hogares de pobreza según esta distinción que hemos hecho, los hogares monomarentales simples, monoparentales simples, mono simple, eh, comparadas con el total de hogares. Y lo que vemos es que en los monomarentales simples la, la tasa de pobreza infantil llega a un 47%. Se eleva hasta un 52,3% cuando eh, el tipo de hogar es núcleo monomarental con otros convivientes. En contraste, cuando... En vez de un hogar monomarental simple, monoparental simple, la tasa cae de un 47 a un 25. Y cuando hablamos de núcleos monomarentales, cuando hay una madre es un 52, cuando hay un padre es un 27. Y esto nos muestra nuevamente cómo las mujeres, era un poco lo que decía Carlos al, al, al inicio, cómo el factor género opera. Sabemos que las familias monomarentales eh, tienen un mayor riesgo de pobreza y de precariedad pero lo que podemos ver aquí es que este riesgo dependiendo del género del adulto a cargo no es igual y es mucho mayor cuando este adulto a cargo es una mujer, con lo cual este es un tipo de familia y es un tipo de hogar que va a requerir medidas específicas que van a ser distintas también dependiendo de la estructura de su hogar monomarental, porque las circunstancias que atraviesan eh, cuando, son, cuando viven con otros familiares, lo que nos muestra es que es un perfil distinto de mayor riesgo. Tienen menor nivel educativo, son en su mayoría eh, solteros, eh, y además su, su relación con el mercado laboral es mucho peor. Es decir, los hogares monomarentales que viven, que son núcleos monomarentales con otros convivientes, son y deberían ser eh, una, un perfil viana eh, para la atención. Eh, voy a pasar muy rápido por esto, porque no sé qué tal voy de tiempo, J Ya voy. Va, va muy bien. Tienes tiempo. Lo que vamos a ver es que, eh, si, si vemos por tipos de carencia material, eh, observamos que eh, este patrón se repite, eh, se repite siempre en los núcleos monomarentales, eh, son, eh, tienen peores. Eh, tienen peores indicadores. Aquí vemos retraso en el pago de suministro, retraso en el pago de hipoteca de alquiler, no puede mantener la vivienda caliente en Indianos y eh, la, eh, la incidencia de estos factores cuando se trata de núcleos monomarentales es mucho más importante. Eh, no puede permitirse una semana de vacaciones, Mira, todos son, eh, son incidencias muy, muy importantes. Venga, yo voy a, voy a saltar rapidito, o vaya a tener la, la presentación después disponible, no me voy a alargar eh, demasiado con esto, solo decir que como conclusiones y como ideas para llevarse, es que la, eh, la pandemia no ha afectado a todos por igual, eso ya lo sabemos, ha afectado mucho más a aquellas personas que vivían eh, en situación de pobreza y exclusión que dentro de la, eh, de, de la población están pobreza y exclusión, hay algunas diferencias y en algunos factores de riesgo especial que es necesario atender. Y hemos hablado de aquellas personas que eh, han trabajado en la economía informal o que estaban en paro ya cuando la crisis ha, ha llegado a trabajadores precarios. Eh, según hogares, los hogares monomarentales y dentro de los hogares monomarentales, pues aquellos hogares en donde la jefa de hogar es mujer, y en especial aquellos que viven con, eh, con otras personas dentro del núcleo que comparten, que comparten hogar. Ahora, de esto de, de todo esto que hemos hablado, ¿cuáles son los retos que nos quedan por, por delante? Eh, primero, aprovechar el momento, porque esta crisis si bien tiene en las consecuencias en términos de pobreza y exclusión es muy similar a la anterior, la respuesta de las instituciones ha sido radicalmente distinta. Eh, se ha puesto en marcha un escudo social con unas medidas que... los que somos jóvenes hace más tiempo recordaremos que en la crisis de 2008 la respuesta desde, la, desde las instituciones fue muy distinta. Eh, vivimos... Eh, y, y no, hablo solo, eh, no, no, no hablo solo de España, la respuesta institucional a nivel europeo son muy distintas, no? Fue marcada por los recortes, por la autoridad. En esta crisis hemos aprendido. Y lo que aprendimos es que no podemos, es que dejar, permitirnos dejar a una parte de nuestra población atrás trae consecuencias para todas nuestras sociedades. No podemos permitirnos eh, un aumento eh, de la pobreza y la desigualdad eh, sin, sin poner las medidas adecuadas para ponerle límite eh, y en esto eh, tanto Europa como el gobierno eh, han volcado en recursos, políticas estru estructuras eh, para poder contener en la mayor medida posible eh, las consecuencias de esta crisis la respuesta que se ha dado en esta crisis es mucho más social que en la anterior y esperemos que esto ayude y, nos, y contribuya a que el aumento de la, de la pobreza y la exclusión que sabemos que va, que va a venir lo podamos superar eh, rápidamente tenemos que aprovechar este momento vamos a contar con más recursos eh, para poder invertir eh, en, en la lucha contra la pobreza en la lucha contra la pobreza infantil desde luego eh, y en la lucha contra la, la, la desigualdad como nunca antes tenemos que hacerlo de una manera inteligente sabemos y además para las personas que trabajan en ONGs que lo Tenéis clarísimo eh, que las personas que viven en pobreza y exclusión eh, no, no, no hay perfiles claros. ¿no? Es el mundo de la, de la diversidad. Tenemos que aprender eh, a llegar más rápido, de mejor manera y de una manera más orientada eh, hacia, esta, hacia las situaciones eh, de mayor pobreza y, y vulnerabilidad. Tenemos que intervenir basados en la evidencia, es decir, eh, son un pelín arrogante, no, no, no quiero sonar así, pero por ejemplo eh, lo que hemos hecho con eh, mirar eh, dar una mirada a la familia Monomarental eh, y poder ver los distintos tipos y las necesidades eh, y particularidades que tienen es algo que deberíamos estar haciendo en otros ámbitos también, poder dar miradas con los datos que tenemos con los datos que, que disponemos que nos ayuden a poder eh, entender mejor cuáles son las situaciones que tenemos que enfrentar eh, tenemos que intervenir basados en la evidencia eh, otro gran reto a mi juicio es la brecha digital parte de lo que va a pasar con los fondos que nos van eh, que nos van a llegar es que vamos a digitalizar eh, mucho más eh, la, la, la intervención la intervención social y eso quiere decir que va a ser crítica la situación de aquellas personas eh, que, no tienen, que, tienen, que no tienen competencia digital. Eh, en España sabemos que 8 millones de personas no se han conectado nunca a Internet. Eh, estas personas son un reto, porque a partir de ahora, por ejemplo, la información y el acceso a las prestaciones eh, sociales eh, va a empezar a ser cada vez más digital, con lo cual es crítico. Eh, la formación y las competencias digitales de toda la ciudadanía, pero lo hace mucho más para aquellos que están en situación de exclusión. Y aquí hay un reto pendiente, creo, y que, que es algo que vamos a tener que aprender rápidamente en cómo intervenir de una manera efectiva para lograr que las personas que están absolutamente fuera del mundo digital puedan ser competentes en el mundo digital de una manera mínima que les permita poder ejercer la ciudadanía, porque es que cada vez más para poder ejercer eh, y defender los derechos ciudadanos, vas a necesitar competencia digital. Eh, para esto vamos a necesitar inversiones en igualdad, pero también vamos a necesitar, y para eso el tercer sector de acción social es un actor primordial, porque vamos a necesitar explorar a quienes se nos van quedando fuera, a quienes están quedando eh, fuera de porque están fuera de los límites de la ciudadanía y eso lo hemos visto también. Se ha hecho un enorme esfuerzo para poder llegar eh, a todas las personas con el escudo social, pero a quienes no se podía llegar. Pues aquellos, por ejemplo, que no tenían una situación regular, una situación administrativa regular, aquellos que no tenían contrato, eh, por ejemplo, que estaban en el sector, sector de la economía informal, quien no tenía un contrato no se puede beneficiar de, de un ERTE, con lo cual se nos, se nos han quedado fuera. Eh, parte de, de una población que además está en una situación de especial vulnerabilidad es cierto que eh, allá donde la administración general no puede llegar, las comunidades autónomas llegan mucho mejor y los ayuntamientos mucho mejor y la, el tercer sector de acción social mejor aún pero necesitamos una mejor coordinación y necesitamos de todas maneras poder llegar de mejor manera precisamente a esa población a la que es más vulnerable y a la que está fuera, digamos, de, de, lo, de los registros eh, más oficiales. Eh, vamos a necesitar pre prestar especial atención a la evolución de la desigualdad social y económica, en especial sobre aquellos segmentos y de la población más desfavorecida, eh, porque en esto no nos podemos permitir esta vez dejar a nadie atrás. Yo creo que este tiene que ser el objetivo principal, primordial. Eh, se han puesto en marcha muchas políticas, Muchas de ellas además, eh, con la, creo que con la sana actitud de poder evaluar y cambiar, porque en esto somos, eh, eh, muchas de las cosas que se han puesto en marcha son inéditas, con lo cual tenemos que aprender, y tenemos que aprender para poder llegar mejor a aquellos a los que más les hace falta. Y además debemos cuidar, y creo que esto es especialmente importante, la legitimidad social como factor clave para la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. Eh, y en esto también es parte de un contexto más amplio, pero no podemos permitir que siga eh, aumentando el racismo y la xenofobia, no podemos permitir que aquellas personas y colectivos que más necesitan eh, de, la acción, eh, de la acción de ayuda sean también aquellos más atacados por el resto de la ciudadanía que consideran que no es legítimo, que tengan acceso a derecho, eh, al, al derecho a la a los recursos mínimos para, para poder vivir. Tenemos que cuidar también nuestra cohesión social eh, como sociedad más allá eh, de las acciones. Y en esto, pues, todos somos actores. Y eh, esto era hablar de la chaldar anti, pero ya llevo media hora hablando, así es que me voy a callar. Si alguien eh, tiene alguna pregunta, comentario, reflexión, podemos ir eh, a aumentar. Eh, po podemos ir eh, debatiendo y y respondiendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gaby. Son, son muchos los retos y los temas que has abierto. Darían para no una jornada, sino muchísimas jornadas de hoy. ¿no? Y has apuntado cosas muy interesantes, con una mirada muy específica a las familias y a las situaciones que se están especialmente en una situación de vulnerabilidad, pero has terminado con retos que son retos de país, que son retos estructurales, y que son eh, complicados, pero esperanzadores también a la vez. ¿no? Tú mismo lo has dicho, estamos en un contexto malo, con una crisis sanitaria que ha traído económica y social también, pero también estamos por primera vez en, en, en una situación que hasta ahora no, no habíamos vivido en cuanto a posibles eh, recursos para atenderlo. Eh, abrimos entonces, eh, si os parece, el turno de preguntas. Eh, estaba comentando Marcelo en el chat que podéis hacerlo de dos, de dos formas, o bien directamente la pregunta en el propio chat indicando pues, el, el nombre, la entidad y demás y la pregunta que queréis hacer, o bien levantando la, la mano que tenéis virtual eh, para hacerla eh, verbalmente a, a, a Gabriela. No sé si hay alguna, alguna pregunta. Bueno, si no hay, aprovecho yo y voy haciendo alguna. que la <risa> primera pregunta <risa> eh, siempre muy complicada. <risa> bueno, has comentado, Gaby, el tema de, del escudo social, de las medidas que se han puesto en marcha esta situación. Pero se ponen en, en un marco coyuntural ¿no? de respuesta a una situación. Y has terminado diciendo que hay que hacer una inversión. ¿no? Eh, ahora mismo, si, si el dato, aunque es anterior a COVID, creo que estábamos en el furgón de cola a España en, en gasto en inversión en familias no en gasto pero por familia, ¿no? no recuerdo creo que estábamos en el penúltimo lugar qué inversiones hay que hacer en este sentido pues están manejando muchas cosas unas alineadas con ingreso mínimo vital los 50 euros prestación por hijo a cargo otras acciones directamente a familias tú misma has marcado distintas orientaciones ha cerrado con garantía infantil una la apariencia de garantía infantil, es decir, eh, hemos puesto en el, en, el, en el vaso muchas cosas, muchos ingredientes. ¿Qué crees o al, o al menos por dónde deberían ir esa, esa, esa apuesta por el apoyo a las familias, a las familias que están en peor situación, para al menos llegar a la media europea? Creo que estábamos en un punto 7 del, del PIB lo que se está invirtiendo, cuando la media es del 3 y, 3 y algo, la media europea. ¿Cuáles son? No desafíos, sino por dónde hay que empezar, un poco tu visión de por dónde hay que, que comenzar en esa, en esa creación de una estructura que mantenga, que pueda permitir a la familia salir de esa situación. Eh, yo diría que hay, hay dos retos fundamentales y, y creo que ahí, eh, solo por, por empezar diciendo que efectivamente España tiene... Eh, ha tenido un déficit histórico en, en, en inversión en, en las familias en, lo, en los hogares eh, esto también es algo es algo nuevo de hecho de, de, de que yo trabajo la alto comisionada para la pobreza infantil es eh, una muestra de la apuesta distinta que se quiere hacer en el, en el apoyo a las familias más, más vulnerables eh, y diría aquí que ahí hay una hay una hay un primer paso, que es marcar un objetivo. Y el marcar un objetivo de protección a la familia es fundamental. ¿no? Y, y creo que estamos viendo, eh, hablabas al, al inicio de la ley de diversidad eh, eh, familiar, que está contando también con la participación de la, eh, de la, de la sociedad civil, eh, el ingreso mínimo vital, eh, con todas sus fallas, porque... Como decía, es que estas políticas se han implementado en un momento en que teníamos que correr y abrocharnos las zapatillas al mismo tiempo. Entonces, pues, lo, se, se ha hecho como, de la mejor manera en que se ha podido, pero es cierto que tenemos márgenes de mejora que tenemos que explorar. Eh, ahí hay una primera, eh, una primera tarea de la inversión, tenemos que aumentar la inversión en la familia, eh, y eso implica aumentar la transferencia de renta. Simplemente esto es algo, además que, tiene, es una medida difícil porque en, la, en general la opinión pública no siempre la entiende, pero la evidencia muestra que dar dinero a aquellos que no tienen dinero es una medida tremendamente efectiva y eficiente. Todos estos miedos que tenemos que la gente va, eh, vive dependiente de las ayudas, la verdad es que toda la evidencia en todos los estudios que hemos hecho, tanto en España como en eh, a nivel mundial, muestra que eh, la, el transferir renta a aquellos que más, que, que más lo necesita eh, tiene consecuencias positivas. Eh, en el caso de, la, de, la, de los hogares con niños, y aquí sí que te puedo citar un informe hecho en Alemania, otro en Canadá, que muestran cómo el aumento de la transferencia de las familias más pobres, eh, ¿qué hacen con ese dinero las familias? Eh, se destina principalmente a alimentación y a vivienda, que son dos ítems de gastos fundamentales para el bienestar infantil. Eh, y al tener a niños con mejor alimentados viviendo en mejores lugares, y eso quiere decir con mejor salud, mejor bienestar emocional, eh, va a tener, tiene consecuencias eh, positivas, y esto también lo tenemos registrado en, el, en los resultados escolares, en los resultados educativos y a largo plazo en la renta que reciben. Eh, o sea que ellos cuando sean adultos eh, van a ser adultos con una mejor incorporación al mercado laboral es decir tenemos un montón de evidencias muy interesantes que nos muestra que transferir renta a la familia es una buena medida no transferimos renta a las familias sí si las transferimos eh, pero de hecho de unas maneras extrañas y yo creo que este es un segundo reto lo que tenemos que mirar es cómo está funcionando eh, el sistema de transferencias eh, transferencia de rentas, beneficios fiscales, etc. Ahí tenemos eh, que ver cuánto estamos dando a las familias de clase media y de clase alta vía descuentos fiscales, eh, reducciones, deducciones, etc. Eh, y cuánto estamos dando por las vías de transferencia a las familias más pobres. Porque aquí, ahí tenemos eh, una desarmonización que tenemos que mirar. Eh, España no, no es el único país al que, al que le pasa, pero a, nos importa que nos pasa a, a, a nosotros. Acabamos transfiriendo, transfiriendo más dinero a aquellas familias de clases medias y de clases altas que a las familias en situación de pobreza. Eh, y esto es eh, una, una tarea enorme, necesitamos hacer nuestro sistema más, pro, más progresivo eh, y para eso necesitamos armonizar. Eh, nuestro, nuestro sistema eh, de, de beneficios fiscales. Eh, y yo diría que una, otros dos, eh, dos ítems que tenemos que cuidar en especial es la vivienda, eh, y aquí yo creo que si algo nos ha mostrado eh, esta, esta crisis, especialmente el periodo de confinamiento, es lo fundamental que son las condiciones de la vivienda para el bienestar. Y en esto también tenemos eh, evidencia que muestra cómo las condiciones de la vivienda tienen efectos en la salud, tanto física como mental, enormes. Hay un estudio de la, de, la o, de la OMS que muestra cómo las familias que viven en hogares eh, sin luz, con humedades eh, y con exceso de ruido, eh, tienen el doble de probabilidad eh, de trastornos de, de depresión y de ansiedad. Eh, es decir, tienen, mejorar las condiciones de la, de la vivienda va a tener un efecto claro en la salud y en el bienestar eh, en el caso de los niños, se, se, las malas condiciones de la vivienda se asocian además con una mayor prevalencia de enfermedades respiratorias, eh, de alergias, de asma, etc. Es decir, las condiciones de la vivienda, en parte porque esto es, eh, en España, el acceso a la vivienda, no solo el acceso a la vivienda, sino principalmente el acceso a una vivienda de calidad, es un reto todavía eh, pendiente y esto es algo que tenemos que, que, tenemos que afrontar. Y por último, el, el, el acceso a los servicios básicos. Yo creo que aquí tenemos que cuidar que de esta crisis salgamos con unos servicios públicos reforzados eh, y que mejoremos además el acceso a estos servicios públicos, en especial a las personas que están en situación de pobreza y exclusión. La garantía infantil, que era la última slide que les ponía, va de eso. En realidad, lo que, eh, todo el, el objetivo de la garantía infantil es mejorar el acceso de los niños, especialmente de aquellos niños con mayores dificultades por, por los lugares donde, eh, niños que viven por ejemplo en, en, asentam, en asentamientos de infravivienda, eh, en niños que son padres que no, que no controlan el, el idioma con lo cual el acceso a los servicios básicos es más difícil, necesitamos mejorar el acceso eh, Carlos hablaba al inicio de la eh, de las personas con discapacidad que también tienen dificultades mayores de acceder a servicios básicos. Todos estos eh, deben ser nuestros objetivos. Necesitamos reforzar servicios públicos, mejorar el acceso de las personas en exclusión a estos servicios. Creo que eso. Ahí es nada. Sí, no, no está mal. <risa> Eh, hay razones esperanza. para la esperanza, tenemos mucho que, que, que acometer, pero es cierto que en este momento tenemos los objetivos sociales muy claros, contamos con recursos eh, y contamos con el compromiso, yo creo que hay muchas razones para la esperanza. Sí, eh, tenemos dos preguntas, creo, una de Carlos y otra en el chat, que hablaba, un poco, yo creo, terminando también con la, la intervención que hacía Sally, de lo, hablaba de los servicios sociales y el acceso, ¿no? Eh, habla Pepita Jiménez eh, En aquellos casos que se requiere De un padrón por exclusión para estas familias Para acceder a otras ayudas Como MRV eh, ¿Existe alguna forma de agilizar los trámites? Eh, ¿hay, hay otras ayudas vale. que nos requieran patrón, Un padrón eh, Aquí hablabas tú antes del acceso a los servicios También de la administración Enlazo yo una cosa más Que es el tema de brecha digital ¿no? La relación con la administración Y con otro, no solo con la administración eh, ¿Qué os parece? Bueno, Gaby eh, responde a esta pregunta si quieres y ahora ya le doy la palabra a Carlos uh, después con la pregunta eh, ¿Existe alguna forma de agilizar los trámites? Sí, yo creo que esto es parte de estas son las tareas pendientes que se van a que se van a, a cometer con, lo, con el mecanismo de, de recuperación que tiene que ver con mejorar nuestra, nuestra inteligencia como administración, necesitamos funcionar de una manera más ágil, más rápida, más accesible. Eh, ¿Es necesario solo con esto? No. Eh, porque una cosa es, podemos hacer más rápida, más fácil el acceso al padrón. También tenemos que mirar cuáles son los requisitos que pedimos para empadronarse. Y aquí tenemos unas diferencias territoriales enormes. Eh, y haya acceso a algunos derechos básicos. Eh, esto la situación de, de, de Melilla, por ejemplo, con los más de 100 niños que no, pueden, eh, que no se han podido escolarizar porque no se pueden empadronar, porque, uno de los re, porque los requisitos para poder empadronarse son, a mi juicio, incomprensibles. Eh, es decir, que, que, que necesitamos también revisar esto, por eso decía que, que es importante tener el objetivo claro y el compromiso claro, porque a veces los problemas... No, no tiene que ver con los requisitos, eh, no, no tiene que ver con el trámite en sí. Tiene que ver eh, con cómo hemos, desde dónde hemos pensado los requisitos para los trámites. ¿sí? O sea que creo que eso es, es algo, que, que lo podemos mejorar, lo podemos mejorar eh, rápidamente y yo espero que lo, en los próximos años veamos mejoría. Eh, pero claro, necesitamos algo más. Y lo otro es que también vamos a necesitar, y esto son tareas, tareas, eh, pendiente que detrás de los trámites hay personas haciendo trámites eh, y aquí también tenemos una, una dificultad y aquí cuando comentamos eh, la ley de, de servicios sociales también tenemos que, que ver eh, me, comentaba esta, me comentaba en esta semana que eh, en uno de los eh, distritos de mayor, donde se concentra mayor pobreza y exclusión en Madrid el tiempo de espera para una primera cita es más de un mes ¿Cómo vamos a poder atender situaciones de emergencia social eh, con esos plazos? Pues necesitamos eh, mejorar también, eh, fortalecer eh, nuestros sistemas de, de atención y el poder mejorar y fortalecer el músculo de los servicios sociales es algo, eh, sin duda, que es, es una tarea que tenemos que, que, tenemos que afrontar. Gracias, Gaby. Carlos. Bueno. Gracias. En primer lugar, gracias, Graviela, <risa> por estar con, con nosotros y, y por la ponencia, además, que siempre son, son muy buenas y espectaculares. Así que eh, gracias nuevamente. Eh, sobre el tema de ingreso menos vital, no, no te voy a preguntar nada, pero no me resisto a hacer un comentario, ¿no? Y además, no, que no te pido respuesta, por favor, no, no te preocupes en ¿no? este aspecto. Ingreso vital, yo creo que es una de las mejores medidas que se han tomado en los últimos años, es muy decisivo y que se está gestionando de una manera manifiestamente mejorable. ¿no? Es la opinión que tenemos en estos, en estos momentos. ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que están ocurriendo entrarían dentro de ese concepto que he dicho antes de violencia administrativa. ¿no? A lo mejor no buscar, pero que se está dando ¿no? en, este, en este caso. Y tal vez porque muchas veces cuando recibimos al ciudadano, dependiendo del dinero que tenga, pensamos que es alguien de bien o es un, un presunto delincuente, con eso hay que tener cuidado. ¿no? Y claro, o sea, las personas pobres pues tienen más posibilidades de quedar en la segunda categoría que en la primera. ¿no? Entonces, bueno, eso hay que mirarlo, lo tenemos que mirar y es verdad que, que va más allá del procedimiento administrativo, va más, va, tiene que ver mucho con la manera con la que nos relacionamos con los, con los administrados. ¿no? pasando esto, la pregunta iba por otro sitio, ¿no? y es a donde voy, eh, Gabriela, porque hemos hablado de la garantía infantil, que es un avance inmenso eh, que se refleja en los fondos, eh, en los fondos europeos y, y demás, eh, pero ¿habéis contemplado el, la conexión con la garantía juvenil? Porque claro, la garantía juvenil pilla desde los 16 en adelante, y aquí tenemos un gran problema y es que muchas veces convertimos, hacemos barreras que en la vida ordinaria no existen, ¿no? O sea, tener 18 años menos un día y 18 años y un día se convierte en una barrera administrativa incomprensible, pero que ni la familia, ni la persona, ni nadie, lo vive como ninguna, más allá de haber comido una tarta de cumpleaños y tenido la posibilidad de comprarla, ¿no? Y entonces nos vemos que creamos barreras artificiales, ¿no? Eh, que... Eh, que complica la vida a las personas. ¿Habéis visto alguna manera de conectar? Porque, claro, de, de los 16 a los 18 son menores, por lo tanto estarían dentro también todavía de la garantía infantil, pero con esa conexión con garantía juvenil eh, podríamos ir estableciendo una línea eh, de continuidad, ¿no? Preparando, ¿no? Preparando para lo, que, eh, para lo que viene. No sé si habéis visto alguna manera de, de conexión entre esos dos eh, fondos, ¿no? Esa manera de de preparar esas conexiones, ¿no? Para que no, no nos encontremos con esas barreras que yo creo que son muchas veces, que son artificiales, que son legales, es verdad, que tiene mayoría de edad y demás, pero, pero que la persona no lo diga así, la familia tampoco, ¿no? O sea, verdaderamente es una realidad eh, legal que no se manifiesta en la, vivencia, en la vivencia ordinaria, ¿no? Y luego además también, con, si habéis contemplado con un fondo que es verdad que es pequeñito, pero que iba muy pensado para familias especialmente en pobreza, que es el FEA, pero con una red, que se quiera reformular para que haya más medidas complementarias, más que de alimento, lo cual me parece bien, o sea, de entrada, ¿no? pero también conectarse un poco con los otros dos, para que no sean como tres islas, que cada uno vaya por su lado sin mirar una con otro, ¿no? no sé si habéis mirado algo desde el Comisionado de Pobreza Infantil. Este Nada más, y gracias. En un mirado. A ver, os cuento. <ríe> os cuento. Eh, la garantía infantil se acaba de, se acaba de, de, de aprobar ahora. Lo que, ¿Qué es lo que viene por delante? Ahora tenemos seis meses, en diciembre deberíamos presentar eh, todos los estados el plan de acción para la implementación de la garantía infantil. Entonces, para hacer esto, eh, hemos estado los, los últimos meses... Eh, en un eh, elaborando y, y haciendo un estudio en profundidad sobre cuáles son nuestras barreras para la garantía infantil. Eh, cuáles son los principales obstáculos. La garantía infantil, eh, su objetivo es facilitar el acceso a los servicios básicos, y estos son eh, educación, eh, infantil, eh, educación infantil, 03, eh, educación infantil eh, educación, educación y refuerzo escolar, eh, actividades fuera del, del horario objetivo, eh, vivienda, <coughs> nutrición y eh, salud. Eh. Sí. Me, perdón. Alguna se me está yendo. Me lo voy a volver aquí. Educación y cuidado infantil, educación y actividades escolares, al menos una comida saludable por día lectivo, acceso a salud y a los servicios sanitarios, una vivienda adecuada y nutrición saludable. Estos son los seis, eh, los seis ítems que se va, a, que, que son objetivos de la garantía infantil. Ah. Si os fijáis, es un programa de una naturaleza muy distinta a la garantía juvenil. La garantía juvenil era, eh, se centraba en inserción al, al mercado laboral, la garantía infantil en eso, eh, tiene, tiene más dimensiones, con lo cual la hace más compleja. Eh, España ha sido parte de, de los programas pilotos de la garantía infantil en el que se iba a hacer un estudio, eh, y, y, y estamos en esa fase para analizar eh, qué tipo, eh, para poder hacer u, una propuesta de qué es lo que necesita que es exactamente lo que necesitamos para implementar de manera exitosa la garantía infantil en ámbitos tan distintos en un país, con una complejidad eh, institucional por las competencias delegadas, etcétera, como el que tenemos. Eh, hemos estado, eh, estamos ya hacia el final, eh, esperamos tenerlo terminado en junio, eh, en él han trabajado un grupo de investigadores eh, de primer nivel de, de nuestro país, han estado participando también tanto las comunidades autónomas, eh, digamos, en las administraciones autonómicas y también las administraciones locales, porque, y, y, y que esto es una, eh, una eh, intuición, que nuestro mayor reto va a ser eh, poder eh, hacer una implementación armónica en los distintos niveles de administración. Yo creo que ahí va a estar nuestro gran reto de la, de la, de la garantía infantil. Con lo cual necesitamos coordinarnos con la garantía juvenil en, en, en uno de los ámbitos quizás en, en, en, en educación, que es lo que tiene más, pero en los otros tiene, tiene eh, encaje eh, no, no, no sé hasta qué punto va a ser armónico, pero eh, tenemos también que mirar, y esta es parte de lo que estamos haciendo, eh, cómo vamos a utilizar eh, para poder llevar eh, la garantía infantil adelante, no solo el Fondo Social Europeo y el 5%, que son 500 millones que se van a dedicar a infancia, sino también el FEAT. El FEAT es muy poco dinero, con lo cual una opción razonable de concentración de estos recursos es concentrarlo en familias que tienen, que tienen niños y niñas, con lo cual esa es nuestra intención, nuestra intención es coordinarnos, de hecho, eh, está... Eh, Dentro de la, de la mesa de, de trabajo eh, de, esta, de esta fase de la Garantía Infantil para España está participando también la UAPSE. O sea que tenemos toda la intención de, de poder hacer y avanzar esto de la manera, pues esto es lo que ponía en la última slide, ¿no? que necesitamos aprovechar el momento y avanzar con inteligencia. Estamos intentando avanzar de la manera más inteligente para poder aprovechar, porque aunque tengamos más fondos, eh, los fondos siempre son escasos que necesitamos para paliar situaciones que son endémicas en nuestro, en nuestro país. Para esto vamos a necesitar hacerlo muy, muy bien. Eh, con lo cual tenemos toda la voluntad, haremos todo el esfuerzo. Gracias, Gaby. Hay una última palabra ya pedida. Jorge, por que eh, Jorge. Sí, buenos días. Nada, es una cuestión puntual que me ha surgido una duda, ¿no? Eh, como bien uh, nos está comentando Gabriela sobre pobreza infantil y demás, ¿no? Eh, en el caso de nuestro país, ¿no? Eh, pues es espacialmente paradigmático, ¿no? Porque ya contábamos con tasas de pobreza infantil muy por encima de la media ¿no? europea y la crisis, pues... Pues todo lo que nos ha contado Gabriela, ¿no? Entonces, me, eh, me ha generado la duda si con el ingreso mínimo vital, eh, el ingreso mínimo vital ha eliminado las prestaciones por hijo a cargo. No lo tengo muy claro, era por si alguien me, me lo podría me lo podría especificar. Porque me parece, me parece un dato importante que no lo tengo claro, ¿no? Ha sido un viaje curioso. Lo que, se, lo que se hizo en un primer momento fue, no se elimina la prestación por hijo a cargo en sí. Eh, la, prestación por hijo, la prestación por hijo para discapacidad, esa no se toca. No, no, sea, no, no ha experimentado ningún caso. La prestación eh, por hijo a cargo sin discapacidad, es decir, para los niños que estaban en situación de, de pobreza, se ha extinguido, es decir, que no podían pedirla nuevos... Eh, nuevos nuevos eh, beneficiarios, eh, pero esto fue porque se esperaba y es cierto que el, el ingreso mínimo vital hace un, eh, transfiere una cantidad de renta a los hogares con niños muchísimo más alta que lo que hacía la prestación por hijo a cargo, eh, y en eso la, la mejora es incontestable. El problema es que también ha llegado menos familias de, de cuya expectativa se tenía, con lo cual uno de los cambios que se ha introducido... Eh, en, en este último eh, periodo es eh, dar una, dentro del IMU, hacer una, una, una especie de prestación que son 50 euros mes. O sea, es decir, que ha estado, ha estado se ha recuperado, eh, por decirlo así, eh, la, la prestación por el vacar, que eh, a nuestro juicio era una, una medida necesaria y en eso era lo que decíamos al principio, que eh, la el ingreso mínimo vital nació eh, con la intención, ya se aparecía en el, en el BOE, que se iba a evaluar los resultados de la, de la implementación y se iba a incorporar los cambios necesarios para mejorar su funcionamiento. Uno de los cambios eh, necesarios que se ha hecho ha sido este, que tiene que ver precisamente con, con, con pobreza infantil. Pues Gaby, muchísimas gracias por haber contado contigo. Como siempre, un placer tenerte entre nosotros. Cerramos ya este, esta ponencia, Marco, y, y damos paso ya al siguiente panel sobre implementación de políticas sociales en el ámbito autonómico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Continuamos. Gracias.